Llegamos a la parcela demostrativa de aromáticas, donde encontramos trabajando al ingeniero Ignacio Paunero. Hola, buenos días. Bueno, esta es la parcela de evaluación de cultivares de mostaza. Fundamentalmente tenemos cultivares de, de Canadá, de Estados Unidos y un cultivar argentino. Lo que se hace acá es eh, poner en las mismas condiciones en los diferentes cultivares y evaluar distintos aspectos del crecimiento de las plantas como la altura eh, después se cortan plantas y se evalúa materia seca y fundamentalmente el, los aspectos de fenología que son eh, el inicio de la floración, la plena floración como está en este momento y después este, el cuaje y la cosecha, los componentes del rendimiento ¿no? los componentes del rendimiento son eh, el número de frutos por planta el número de semillas por fruto este, la cantidad de ramificaciones, bueno, final, finalmente el, el peso por parcela y de ahí se extrapola al kilogramo por hectárea que es el rendimiento. Con todos estos datos nosotros hacemos informes que ponemos a disposición de los productores para que ellos evalúen cuál es el cultivar que mejor se adapta a sus requerimientos o a su sistema de producción. Bueno, muchas gracias ingeniero, lo dejamos seguir trabajando. No, te lo digo. ठीक